Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas 2 de abril del 2018 Ya llegando de una Semana Santa bien merecida para el pueblo dominicano Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros estaré compartiendo con ustedes estas horas de trabajo en De Mañana. En nombre de todo el equipo de mañana, muchísimas gracias por permitirnos compartir con ustedes este contenido. Muy buenos días, Francis Rodríguez. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este nuevo día. Y sobre todo por este lunes de resurrección, vivificando, participando, eh, dando un paso hacia adelante en favor de, de todo y de la vida. Yo soy Francis Rodríguez, agradecido también porque nos permiten entrar cada día a sus hogares a través del Canal 10 de Telenor, de 7 a 9 de la mañana, en este su programa de mañana. Bueno, muchísimas gracias a Telenor, que a través del Canal 10 nos empalma con todo el Nordeste, desde la provincia de las Heroínas, hermanas Mirabal, hasta Samaná y La Terrena, también el Canal 14, con la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 entrelazando con cada uno de ustedes un abrazo grande a los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo y de inmediato compartir con ustedes el informe del tiempo que nos dice la Oficina Nacional de Meteorología UNAMED que para el día de hoy en las horas matutinas se va a mantener el sol con pocas posibilidades de lluvia, perdón, eh, la atmósfera con pocas posibilidades de lluvia y el sol estará radiante no obstante ya para la hora de la tarde y la noche en ocasión se van a estar sintiendo ráfagas de vientos también más nubes con posibilidades de lluvia debido a una vaguada que está localizada en el oeste de Haití y se está acercando a nuestra geografía nacional eso traerá más nublado en las noches con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en ocasiones hacia las regiones noreste, sureste, norte y la cordillera central. Para mañana se van a estar sintiendo un patrón similar en las horas matutinas y luego se va a incrementar en las horas de la tarde. En cuanto a las temperaturas se van a sentir agradables especialmente durante la noche y la madrugada debido al viento del noreste. En resumen, vaguada en, las, en los niveles altos, va a generar algunos aguaceros con tronadas hacia localidades de las regiones noreste, sureste, noroeste y la cordillera central en horas de la tarde. Para el día de hoy, medio nublado a nublado, en ocasiones con aguaceros locales y tronadas hacia las regiones noreste, la cordillera central Sureste, Norte y Noreste. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir para el día de hoy. Muchas gracias, Fulvio, por, la, por el informe meteorológico de este día. ¿Y qué tiene la voz de la mañana? Ya la voz de la mañana está preparada, Francis, y nos tiene eh, este gran mensaje. Un gran esfuerzo. Escuchemos. La voz de la mañana que se titula Un gran esfuerzo todavía no está lista. Bueno, vamos, bueno. vamos a esperar que esté lista. Bueno, Fulvio, la, la eh, verdad que esta, esta Semana espera, Santa es muy que, buena, Francis. Esperamos que esta Semana Santa eh, tenga un saldo a favor de la vida y que haya reducido la muerte y que verdaderamente haya una resurrección del pueblo dominicano en, en pos de la vida. ¿Ya está lista la voz de la mañana? Bueno, pues bueno, vamos a escuchar la voz de la mañana que se titula Un Gran Esfuerzo. Veamos. La Semana Santa, recién finalizada, como siempre, dejó entre sus resultados hechos lamentables que enlutecieron la familia dominicana. Lo que se presume debe ser un tiempo de comedimiento y de reflexión es utilizado por los ciudadanos para trasladarse a diferentes partes del país en busca de reencontrarse con la familia, en muchos casos, y en otros por diversión. Sin embargo, pese a la gran cantidad de personas que se movilizaban en todo el país, el gran esfuerzo realizado por las autoridades y los organismos de socorro dio como resultado la disminución de los accidentes en todo el país. Desde de mañana felicitamos todo el esfuerzo realizado por los diferentes organismos, todos los cuales pusieron su mejor empeño por evitar pérdidas humanas y propiedades durante el asueto de la Semana Mayor. de prevención, de retorno adecuado a, la, a, sus, a cada uno de los hogares de los dominicanos que se desplazaron durante este fin de semana de asueto. Vimos las autoridades de DGC o de AME, lo que eran AME, y lo de el, obras públicas, el sistema vial dirigiendo el tránsito pero en la conducción de los vehículos, en las autovías, eh, ellos en el frente con una velocidad promedio. Y cada quien llegaba a su punto, se desviaba hacia sus lugares en una forma de preventiva. Y ciertamente que es un gran esfuerzo por reducir, como habíamos dicho antes de la voz de la mañana, en que esperamos que hoy a las 11 de la mañana, como está previsto dar el informe del COE, el oficial, sabemos ya de muchos casos que se han presentado y veremos en las noticias que tenemos, accidente y fallecimiento de personas que lamentablemente eh, se, contaron, se contarán dentro de los que llegaron antes que otros. Como dice una, una una publicidad que vi, eh, felicidades, llegaste primero. Es decir, una forma de, poco sarcástica, no me gusta la, la fórmula, pero a la vez es llegar primero al encuentro con el Señor. Y es una forma de llamar la conciencia, lo vimos en los periódicos nacionales, aunque dura, pero es una realidad, mucha gente no entiende, que dentro de su cordura no solamente se preserva así, pero también preserva a los demás. Sí, evidentemente que las autoridades y todos los organismos que participaron en esta Semana Santa hicieron un gran esfuerzo. Más de 42 mil hombres, entre ellos todos los voluntarios de la Defensa Civil, en los que están involucrados muchos estudiantes en sus 60 horas de trabajo que tienen que brindar. Y. Lo, lo, lo paradójico de esto es el tiempo que se tiene educando a la ciudadanía acerca del uso del casco protector, acerca de no montar pasajeros en la parte de atrás de una camioneta, acerca de también proteger a los demás pasajeros que van en el motor en la parte de atrás y de transitar por algunos lugares que están prohibidos para vehículos pesados. Y se pudo ver muchas detenciones de motores que todavía en estos momentos andan sin casco de protector. Algunos de ellos con la familia completan el motor y ninguno protegido. Había que quitarle el motor, entonces nuevamente devolvérselo en el día de hoy o en la tarde de ayer. Esa ya lo tendrán las autoridades. Pero lo cierto es que eh, se, se dio eh, educación, muchas personas... Eh, ...tomaron el llamado, otras no lo tomaron... Eh, ...también el vigilar las gomas... ...vigilar el chequeo del vehículo... ...el hecho de que los, ve, eh, los vehículos de AMET... ...y los vehículos de eh, obras públicas de tránsito vial... ...fueran los que dirigieran el tránsito... ...eso ayudó bastante... ...porque en lo que es la salida de Santo Domingo... ...de las principales ciudades y la entrada que se dio ayer... Eran largas filas de vehículos, y se dejaba así. Eh, a, a, a, eh, queriendo sin control, llegar a cada uno. Eso, eso iba a ser un caos. Sí. No obstante, el trabajo que hicieron fue muy buen trabajo. Esperamos que todos estos esfuerzos realizados surtan efectos y que la cantidad de fallecidos sea mucho menor al año pasado. No con esto queriendo decir un solo fallecido ya, ya es demasiado. Ya es demasiado, ojalá y no sea ninguno, pero lamentablemente siempre pasa alguno. Hay un, siempre un exceso. Hay vi, siempre un exceso. Vi... vi mucho control, Francis, también en los lugares de baños, uh -huh. playas, ríos, que no dejaban entrar eh, bebidas alcohólicas en recipientes de vidrio, sí. totalmente controlado. Y también las armas la controlaron. Ya. Había mucho control en las armas en la, Y las armas blancas el, también El ambiente estuvo un tanto Provechoso para quienes Disfrutan de la playa Aunque a inicio del jueves y viernes Estuvo un poco el mar y, y cerraron algunas playas y se cerraron Pero algunas se abrieron playas. el sábado Esto quiere decir que La organización y La correspondencia de las autoridades Competentes a los centros de socorros eh, Dieron un parte a favor a la vida sí. y demostraron que había mucho empeño y un interés de reducir al máximo las incidencias lamentables porque como tú decías lo que se presume es que esta es una eh, una recordación y a la vez una fiesta de resurrección por el padecimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo las actividades que se deben o se han debido desarrollar siempre por la iglesia y nosotros como feligreses hacia las iglesias Mira, entonces mucha gente lo utiliza como el gran momento de hecho hay quienes planifican el gasto para el año siguiente y hasta su figura para ir a desplegarla en, la, en las playas y en los lugares es como una especie de, de diversión que a la vez se entiende que debe de ser de forma comedida y no ha dejado de tener el Estado Dominicano por necesidad la de planificar en la forma y comportamiento del ciudadano, porque lamentablemente, aunque tenemos conciencia y conocemos hasta dónde son nuestros límites, muchas veces por el... Por el compartir, nos desbordamos. Mira, a, a, eh, con todo lo que pasó en Semana Santa, muchas personas se quedaron en la casa, Francia. Muchas, sí. por una causa u otra, pero muchas decidieron quedarse en la casa. No, estamos tranquilos, estamos en la casa, estamos en familia. Y tomaron esa decisión desde mucho antes. Y esto también refleja un poco la situación que estamos viviendo en, en el país, y también la madurez de las gentes, para no exponer su familia a peligros innecesarios, por la misma eh, falta de seguridad, por las mismas condiciones económicas, otros porque tal vez así descansan mejor, en fin. Pero muchos se eh, quedaron en la casa y otros por asuntos también religiosos, decidieron quedarse en la casa y fueron a la iglesia, compartieron, y pudieron eh, vivir toda esa liturgia de la iglesia católica hasta el domingo de resurrección que fue el domingo eh, ayer, el domingo de resurrección donde se conmemora ese, ese día eh, como de regocijo por la resurrección, la, la, el vencer la muerte de Jesús y resucitar eh, un domingo gracias por este gran esfuerzo que hicieron todas las autoridades ...y de esta manera llevar menos lutos a las familias dominicanas... ...todas las cosas positivas, tomarla ...y todas aquellas que pudieron eh, favorecer, que ocasionaran casos... ...estudiarla, evaluarla, descartarla... ...para que el año próximo sea más eficiente todavía... ...y ojalá que un día nosotros podamos decir... ...hemos tenido una Semana Santa sin consecuencias fatales... ...para la familia dominicana... Así, que debe ser el punto Así inicia la voz de la mañana Trayéndole a ustedes esta reflexión Que convivamos en familia Y llevemos menos luto a nuestro pueblo A nuestras casas decía ahí, hay más contenido en De Mañana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 Así es, Supermercado Almanzar, tan nuestro como las Guaranas. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana. Y si quieres disfrutar de un vehículo recién importado como nuevecito, el Gordo Automol es el dealer que tú andas buscando. El Gordo Automol te ofrece todas las marcas de carros y jipetas recién importadas. Es el dealer que llegó para montarte en la máquina que anda buscando. Gordo Automol, dale velocidad y llégate a Gordo Automol en la avenida Antonio Guzmán Fernández, salida Santo Domingo, San Francisco de Macorís. En los teléfonos 809-294-3090. Gordo Automol, el dealer que te monta bien. Bueno, y a los amables televidentes que ya nos sintonizan por, a través del WhatsApp, nos están mandando saludos. Vamos a ver a al Allington Peña desde de Washington, D.C., Estados Unidos. Buenos días, mi gente bella, del mejor programa de mañana como les fue de Semana Santa. Bien, esperamos que a ti también, Arlington, gracias, porque siempre está... Con nosotros, así de igual manera, bienvenida a Hidalgo de la Villa Olímpica, nos dice, buenos días, con unas tazas de café, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Excelente mensaje, gracias, bienvenida Hidalgo. De igual manera, Roberto Johnson nos envía su mensaje de cada mañana desde las terrenas, y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado Juan 17.3 gracias por estar ahí con nosotros en De Mañana la verdad que que como siempre yo le digo República Dominicana gracias a los amables televidentes de WhatsApp de te decía que Hoy, lunes de resurrección, ya inicio de semana laboral, nos reencontramos a nuestras tareas, nuestras actividades, la vida continúa, debe seguir, debe continuar. Pero vimos también en los oficios religiosos una parte interesante, la iglesia católica me da un reflejo de una cierta división en la visión de lo que es correcto y ilegal, porque en el sermón de las, siete, de las siete palabras se basamentaron en la idea de la xenofobia y de la persecución y no en, la, en el respeto a la soberanía, al Estado que re, receptor, que es el Estado Dominicano, y me da pena y se comprueba el hecho de la, de la llegada de Osoria a dirigir la iglesia dominicana, por esa cercanía, cercanía a su visión. Si tú escuchas a, Masara, a Masare, como es, eh, Masalle es totalmente diferente la opinión, porque tú tienes derecho a emigrar de tu país hacia otro país. Pero ha de saber que la de inmigrar, es decir, la de entrar a ese otro país, tú tendrás que cumplir con las normas. Claro, como es debido. Es el único Estado el que no se le permite que se cumpla con las normas y lo tenemos que hacer a regañadientes, República Dominicana. Bueno, ese es un tema largo, Francis. Y Ya pena, lo trataré más ampliamente. Qué pena que también estén influenciados los sectores. Eh, de poder, de económico. poder, bajo esa situación. Antes de continuar con eso, Francis, yo quiero dar un sentido pésame. Ah. Eh, ayer murió eh, Olimpia eh, Romano de Cava, la mamá de Olmedo Cava, ah, qué romano. Fe. Nuestra condolencia eh, al diputado y amigo sus restos, Olmedo Cava. Eh, sus restos están siendo velados aquí en la Salcedo, en la funeraria San Benito. Ya. Murió Olimpia una señora altruista, una señora solidaria, una señora que siempre estaba pendiente del más necesitado. Siempre estaba ahí pidiéndole a su hijo que le extendiera la mano a fulano, a perencejo, a tal hogar, a tal casita, a tales muchachos. Y lamentablemente ayer murió Olimpia después de un trastorno en su salud que ya tenía varias semanas internas en tratamiento. Desde aquí un abrazo grande, solidario a toda la familia Cava Romano, especialmente al diputado Olmedo Cava Romano, nuestro hermano, nuestro amigo. Nos solidarizamos con tu dolor y en estos momentos difíciles eh, te damos un pardarazo de fortaleza en el Señor quien es que nos da esa fuerza para continuar en esta vida pasa los restos de Olimpia Romano de Cava. Bueno, nos unimos a ese a esa pedido que haces y le mandamos desde aquí a Ormedo Cava nuestras condolencias. A todos sus hermanos, a su él y a sus hermanos y a Héctor todas sus Luis, familias. a todos. Fue un, un acontecimiento... Eh, se estaba luchando fuertemente con... Sí, creo que lo que lo anunció eh, estando aquí en una de las entrevistas previo a lo que fuera la las primarias internas de su partido que a pesar de tener que permanecer por semanas junto a su madre se dedicó a tiempo completo, también lo debió de hacer junto al activismo político sí. que finalmente... Eh, logró su objetivo Bueno, señores Vamos a las noticias Inmediatamente de este día eh, Excusamos La transmisión desde El centro de, de control nuestro Porque no pudimos conectar Con Vladimir El Papa lava pies de presos No católicos El Papa Francisco lavó los pies De 12 presos no católicos Entre ellos dos musulmanes un ortodoxo y un budista, esto durante la Semana Mayor. De igual forma, el sumo sacerdote, el sumo pontífice expresó vergüenza por dejar a los jóvenes, generaciones, un mundo fracturado por las divisiones y las guerras. También el Papa pidió al que el pueblo de Venezuela encuentre la vía justa, pacífica, humana para salir cuanto antes de la crisis política humanitaria que lo oprime. Ahí vemos imágenes del Santo Padre haciendo la, el signo del lavatorio de los pies, un signo de humildad de que aquel que quiere ser más entre los demás tendrá que ser menos entre ellos. Por otra parte, aquí en el país, la Iglesia Católica remete contra la corrupción. Durante el Sermón de las Siete Palabras, la Iglesia Católica arremetió contra la corrupción el odio, y el odio racial nacionales. y el feminicidio. Las nacionales, las internacionales. Sí, la Iglesia Católica arremete contra la corrupción. Eh, tenemos la misma... Eh, y descripción porque aquí Ya la parte de la iglesia Es en el sermón de los siete, de las siete palabras Veamos algunas imágenes de apoyo Y varias declaraciones Un nacionalismo ranso y barato Que no toca a quienes se benefician De las manos de obra barata De los trabajadores haitianos Ni reclaman la aplicación de las leyes laborales su anhelo y súplica es por aquellos que seducen hacia el mal, hacia la maldad, y por los que se dejan seducir por lo mal habido, por aquellos que negocian con la libertad, la justicia, la educación y la salud de nuestro pueblo, por los que sin ningún reparo se gastan los dineros públicos en viáticos, dietas, y desafortunadamente hasta en bebidas alcohólicas. A nuestros hospitales públicos con la esperanza de calmar su dolor. Pero al llegar allí se encuentran con un panorama que duplica o multiplica su dolor. Tenemos que una justicia más justa, imparcial y equitativa para todos. No una justicia en los límites, para el grande y para el pequeño denuncia está preso injustamente en San Pedro de Macorís. Escuchemos. Ahí se me tira un equipo de, de departamento de tráfico de mercancía del Palacio Nacional, el cual me tira al suelo y me dice que si yo soy moreno, milesi. Le digo que no, cuando le digo que no, me patea la cabeza. Desde ahí me comienzan a dar golpes, me agarran al junto de un sobrino mío, de una niña y un pastor que fue a llevarme el dinero. Van con nosotros a Romana, llevan a la niña al cuartel, dejan a la niña en el cuartel y arrancan con nosotros para acá, para la capital. Aquí en la capital mandan los vehículos para Santiago y a ellos. A mí después que se cansan de darme golpes y envertigarme, ven que no tienen nada contra mí, ni soy la persona que buscan. Me dice el coronel que está a cargo, te voy a hacer coger una vuelta. Me manda para el cuartel de felicidad. En el felicidad me agarran y me torturan y también me matan a golpe. Duran cuatro días conmigo. Bueno, en otro orden, hombre y a otro apuñaladas en arenoso. Esto ya en la parte regional, local. Imágenes, mudo herido. Declaraciones del padre del herido. Veamos. Allá sí. en nosotros vimos. Nosotros, el cabaret, están ahí frente a Glipo a 1. En la Altagracia sí, ha llevado. Lo hirió a que. No, y él, él, él también que lo hirió lo, lo lo, lo, pero no, por po, poca cosa solo con botella aparece ¿dónde tiene la puñalada? Eh, tiene una ahí en este frente ahí en el de atrás de, por del corazón y, y otra más para abajo. bueno hermanos se agreden a palos y pedradas por supuesta herencia en San Francisco de Macorís Escuchemos. no que fue a, fue a mi casa, que a, a la casa, echéme a a la gasolina, ve, pues. y me pareció, yo tengo un lado muerto, la silla rueda la me silla, la, la rompió, la, me le echó gasolina, me le echó gasolina a la casa, para que va para, para, para que, para que a la casa, está ahí, está ahí. está tú lo dices? No, no, no, porque ahí fue a mi casa, a quemarme la casa, a quemarme la cama, y me echó gasolina a la casa. ¿Y tú te puedes, entonces? Con una piedra que él me dio allá y me, Con un cuchillo, me, me, me quemó la cama Me la la cama, me la quemó la cama Me la quemó la casa y Que yo firme, porque la casa que no es mía Una casa que es un padre, de señor que me reconoció y, y ese no es mi papá, mi papá de Nueva York Ese quiere que yo firme un documento Que yo no puedo firmar Porque esa casa no es mía, esa casa es de esa gente Mira qué interesante Bueno, director regional de defensa civil Dice fue positivo feriado Semana Santa 2018. Veamos imágenes de apoyo en este informe y declaraciones de Juan Pablo Hinoa, director regional de defensa civil. Veamos. Nos sentimos bastante contentos, feliz porque hemos logrado el objetivo con las demás instituciones eh, ya mencionadas. En, esta, en este caso vimos como las personas acataron el llamado. Eh, ...y fue menos la asistencia en los balnearios, en la playa... ...que estuvimos haciendo recorrido por Nagua hoy... ...y observamos realmente la disminución de los bañistas... ...que acudieron, menos cantidad en esta ocasión... ...ya que nosotros nos sentimos bastante eh, contentos... ...y agradeciéndole a las demás instituciones... ...por el esfuerzo, el apoyo brindado y la seguridad brindada... Y a los ciudadanos, que yo espero que el próximo año eh, rompemos un récord, lamentablemente se perdió una vida. Y la Defensa Civil dio varias asistencias de motoconchita, motocicleta, donde por deslizamiento dimos asistencia a estas personas que fueron afectadas. Eh, tuvimos 14 asistencias y, y perdimos realmente una persona que se desplazaba en la carretera de la autovía, perdiendo el control y cayendo al canal de los japoneses y allí perdió la vida. Jefe de Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís, resalta operativo Semana Santa 2018, declaraciones de Luis Smurdov, Jefe de Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís. Escuchemos. Bien, mira, en lo que concierne a esta zona, nosotros, te podía hablar eh, el norte eh, yo lo veo muy bien, valió la pena la organización del operativo, cómo se trabajó en equipo, en conjunto, y específicamente lo que tiene que ver con nosotros, con la provincia de Duarte, eh, lo que hubo eh, en el acoplamiento de los organismos de socorro y emergencia, eh, para nosotros fue un éxito porque te podía decir que diario nosotros teníamos el año pasado 11 puntos, este año se redujo uno, se eliminó el del hospital y dejamos 10 y diario teníamos entre 140, 180 y 200 personas. Bueno, el director regional del COBA ofrece detalles sobre operativo en Semana Santa 2018. Ariel López, director regional del COBA. Veamos imágenes y declaraciones. Realmente eh, increíble, pero en la provincia de Duarte, perdón, decir, el país entero por lo que compita nosotros, el llamado de los centros de despedida de vida alcohólica, entendieron el mensaje. Yo sé que cada año más vamos a ir mejorando. Inclusive el trabajo adicional que estamos haciendo en la pista cruce... De Controba San Francisco, las requisas que se estaban haciendo, encontramos personas que no conducían bebiendo, es decir, que también entendieron el mensaje. Orientamos 682 personas entregándole brochures, orientándole en manera educativa y e preventiva. Y también se requisaron 123 vehículos que no encontramos ni bebida ni alma de fuego. Conscientemente el ciudadano está entendiendo el mensaje, que eso es lo que quiere el ministro, el licenciado Calamarante Baré.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 El odio, el rencor y el racismo no lleva nada bueno. Pedimos disculpas que tuvimos una, un fallo de edición. Este corresponde al sacerdote criticando el odio racial promovido en el país, el reverendo Norberto, sacerdote, primera palabra de la Semana san, Santa local. Norberto se refería a la misma sermón de las siete palabras, que se oficializó en la, en la Catedral de Santo Domingo, y aquí dio una especie de, de opinión a continuidad de lo que piensa la Iglesia en esta, en esta etapa de la vida nacional. Bueno, ya hemos agotado la parte de, de las noticias, pero aquí vacacionistas califican como positiva la Semana Santa, y esta es la parte eh, informe, veamos eh, varias declaraciones. Bien, bien, esta es la mejor, la mejor fiesta de la de esta. No sentimos bien, nos sentimos bien. Ahora. Venimos de, de, la, de, la, de la de la ciudad, a, abro dando un bañito. Chéver, ¿no? terrena, más, Semana ¿sí? Santa, no, no, pasamos por la terrena, pero estábamos en agua ahí. Excelente. Adiós mi hermana. más Adiós. La pasamos bien, gracias a Dios. La pasamos mucho sí. Su valoración sobre esta Semana Santa, ¿qué le parece? Una de las mejores. De las mejores, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y usted, mi amor? ¿Qué le parece? Muy tranquila la Semana Santa. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Con familia, con familia. ¿Y usted hermano? ¿Cómo lo pasaste? Todo bien, todo bien. Positivo. Semana Santa 2018. Escuchemos las declaraciones de Monseñor Fausto Ramón Mejía, obispo de San Francisco de Macorís. Con casi 3.000 misioneros que fueron de casa en casa en toda la diócesis preparando este acontecimiento para el plan quinquenal, pero también todos los que sirvieron naturalmente para evitar también exceso. Todos los mensajes de Telenor y de otras instituciones fueron maravillosamente bien. Además que las personas también van tomando cada vez más conciencia de que al fin y al cabo el mundo no termina y la gente se que llevar el mundo por delante, de que la Semana Santa es una semana de recogimiento, de silencio, de tomar de decisiones. Y entonces fuimos sustituyendo Navidad fiesta, bulla, merengue con Semana Santa. Entonces cada vez más hay mayor evangelización y por eso también hay mayor conciencia en la persona de poder recogerse, que aunque fueran y aunque vayan a una playa también, pero van con otro espíritu completamente diferente. A pesar que quedan todavía algunas personas que hay que ayudarlas también a superar todo eso. Pero fue maravilloso esta Semana Santa 2018. ¿Quiere comprar un vehículo recién importado como nuevecito? El Gordo Automol, el dealer que te lleva y te trae de Semana Santa. El Gordo Automol te ofrece todas las marcas de carros y jipetas recién importados. El Gordo Automol, el dealer que llegó para montarte en la máquina que tú estás buscando. Dale velocidad, llégate hasta el Gordo Automol, la avenida... Presidente Antonio Guzmán Fernández, salida Santo Domingo, San Francisco de Macorís. En el teléfono 809-294-3090, El Gordo Automol, el dealer que te monta bien. Bueno, Fulvio, en las noticias que hoy nos correspondió a nosotros detallar y, y ahora nos va a corresponder comentar, eh, pedimos excusa, puesto que no pudimos conectar con Vladi En razón de un problemita técnico que se presentó Pero bien, el Papa Francisco qué humildad, Fran Demuestra su, el rol de pastor de la iglesia católica Y sobre todo aquello que profesó Jesucristo Durante el trayecto de su vida Y se hizo humilde ante los demás Y sobre todo hacerlo a reclusos de otras denominaciones religiosas, protestantes, entre ellos musulmán, eh, también un budista y a la vez un ortodoxo. Así también pide por la crisis de Venezuela que pueda Venezuela eh, Salir de forma pacífica y airosa de la crisis política y humanitaria que, lo, que le tiene asumido en estos momentos. Fíjate Francis que él también se refirió a Siria por eh, los crímenes de lesa humanidad que se están se dando Se está dando ahí, algo peligroso. Tantas ahí. muertes de civiles, de niños, de la gente más vulnerable y hizo referencia a Venezuela por las condiciones inhumanas que está pasando el pueblo de Venezuela aún nosotros siendo un mundo llamándonos civilizados todavía ocurren esos horrores como Siria como Yemen donde miles de niños en estos momentos están muriendo de hambre y el Papa pidió por todos ellos y hizo ese gran ejemplo del lavatorio de los pies en la señal de humildad de lavar los pies de sus hermanos De los más afligidos De los más necesitados Y para eso se eligieron presos Presos de diferentes religiones De diferentes credos Diferentes colores de piel Y él entonces eh, Ofreció Ese acto Yo pienso solemne Yo que de eso debe transformar realmente Y puede aparecer el milagro En personas que tienen cumplimiento de una prisión por distintos hechos. Sí, distintos hechos. Por otra parte, la Iglesia Católica también arremetió en el Sermón de las Siete Palabras aquí en República Dominicana, en el Sermón de la Catedral Primaria de América, eh, arremetió contra la corrupción. Nuevamente, eh, en su Sermón de, siete, de las Siete Palabras hizo énfasis en la corrupción de los empresarios, de los políticos que están llamados a ser ejemplo en la sociedad dominicana. Durante este sermón de las siete palabras se resaltó el despilfarro, la, el gasto desmedido de los recursos del Estado, la apropiación de los recursos del Estado cuando hay tantas personas necesitadas, cuando se está llamando a hacer un ejercicio administrativo con seriedad, en la buena distribución de lo que se le ha puesto en las manos a estos señores. Bueno, la verdad es que me preocupa mucho en los términos que utilizó la iglesia en su sermón de las siete palabras, ya que calificó de xenofobia y odio racial a, un, a una situación que está padeciendo el país, por primera vez en muchos años vimos la iglesia expresar de forma cruda la parte o lo que concierne al tema migratorio en la República Dominicana. Y yo me pregunto, es decir que cuando se reclama al Estado que limite la entrada inmisericordia y sin control de la frontera se llama xenofobia, eso no es xenofobia, ¿no? O se llama que, le, que el Estado debe actuar, porque sabemos todos lo que ha sucedido con este gobierno atado por una serie de estrategias políticas a unos planes que se tejieron en el gobierno de Obama con Francia y, y, y Canadá, para que nosotros aceptemos sin forma ni control a más de un millón de haitianos, indocumentados que quien le viola su derecho es su propio Estado, no nosotros, porque quien tiene que tener un registro de sus nacionales para que puedan inmigrar, inmigrar, entrar a otro Estado con su documentación y aquí poderse regularizar, eso es otra cosa. Pero llamar xenofobia y, y odio a un simple hecho real de que no han impuesto una carga que no podemos, la Iglesia para mí en esa facción, porque sé que la otra iglesia piensa distinto, y me lo dicen los distintos, las distintas cartas pastorales. Esta es una etapa de la nueva iglesia en manos de Osoria, de eso voy a tratar más adelante. Hay que aclarar que xenofobia es odio racial, es atacar, es perseguir, y cuando usted es eh, nacional... Eh, es eh, habitante de una nación. Igual todas las naciones tienen su constitución y la mayoría de las naciones tienen fronteras compartidas. En nuestro caso tenemos frontera con Haití. Tener las leyes claras migratorias no es xenofobia. Cada país debe tener sus leyes claras, tener sus reglas de entrada y de salida de sus ciudadanos y de aquellos que quieren ingresar aquí pienso que la iglesia con Eso esto debilita la parte institucional eh, y el deber del estado vamos a escuchar un contacto muy buenos días buenos días buenos, buenos días. días sí buenos días Fulvio quién nos habla no, le habla una le habla una familia Cava Romano y Romano Cava ah, bien. Para invitar a toda Nuestra familia A partir de las 3 de la tarde A la iglesia de la Sagrada Familia bien. Ubicada en la Villa Olímpica A darle el último adiós A nuestra querida Olimpia Cava de Romano Muy bien. Gracias Muchísimas gracias bueno. a ti Ya habíamos dado nuestras condolencias A la familia Cava Romano a todos los hermanos por la muerte de su querida madre, de nuestra madre también, Olimpia Cava, que nos queríamos bastante. Y hoy a las 3 entonces, en la parroquia Sagrada Familia, se le, está, se le va a dar el último adiós a Olimpia Cava. Todos invitados. Bueno. Muchas gracias. Eh, mira, otra en otra parte, antes ya tenemos casi, se nos termina el, el tiempo de las noticias, pero me preocupa, y vi un alto grado de responsabilidad y de humildad en el señor que fue agredido por un hermano con una supuesta herencia que le obliga o quiere obligarle a firmar sobre una casa o una vivienda de la cual él no tiene el dominio o su derecho. Y él lo explica, él lo que quiere que yo sin poder, porque eso no es mío, yo vivo en la casa de un señor que me ha dejado eh, cuidándola. cuidándola o en ese lugar que vive en Estados Unidos. Qué pena que cosas como estas se den en la familia dominicana, por no entender de forma pacífica. Lo primero es que si son hermanos y no importa si son de padre o de madre o de padre y madre, si son hijos de quien deviene esa propiedad, tienen derecho. La ley así lo admite, sin distinción. Es decir, sí. que todo, todos entran. Ahora, en este caso que dice el señor, es que me quiere obligar a que yo firme un papel sin yo ser propietario de esa casa, porque a mí lo que me han dejado en la casa. Sí, sí, sí, así es. Qué pena. Bueno, ya en la, terminando las noticias, esperaremos que hoy el COE dé su informe definitivo y oficial de cómo fueron los resultados de este asueto. Y saludar a los amables televidentes del WhatsApp que nos están saludando, el que termina 6995, buenos días, saludo Francia, Fulvio, soy un fiel oyente del programa feliz resto del día, igual para ti nos envía además una imagen que luego más adelante veremos, gracias por estar ahí con nosotros el profesor Jean Paredes de Castillo buenos días mi gente en Castillo, provincia de Duarte, todo transcurrió normal, no se registró ningún accidente y mucho menos incidentes según el hospital y la policía nacional, sin embargo lo que atacó mucho aquí fue el virus que anda caracterizado por el dolor de cabeza, fiebre y diarrea. Protéjanse por ahí, vayan a chequearse al médico. Jean Paredes, gracias, Fulvio. Bueno, vámonos a una pausa que hay más contenido en de mañana. En breve volvemos con ustedes.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 a nuestra querida ah. compañera Raquel Ortega. Muy buenos días, Raquel. Buenos días, Fulvio. ¿Qué tal? ¿Tú? Buenos ¿Praso? días. Sí, Muy bien. ¿Cómo te fue? ¿Tuviste Raquel. de trabajo? Sí, un día de trabajo. Aquí colaboramos en la jornada que llevó a cabo Telenor Semana Santa. Me gusta Telenor, tu azul de la, de la Fuerza Nacional. Este azul es por el Día Mundial contra el Autismo para hacer conciencia sobre todo, para derribar barreras y para promover la inclusión. Así que me quise vestir de azul en esta campaña mundial que hay. Bueno, para el día saludar a tantas familias, Saludo, buenos días amable. muchas familias que tienen eh, condición especial, porque así se, se, se da amor, así y sobre bien. todo porque nos enseña a nosotros lo que creemos ser normales, nos enseña a nosotros lo que creemos ser normales, a que debemos convivir y aceptar y saber que esta condición no se busca ni es una condición sino que la naturaleza sí lo hace mm, y Dios sí. le ha da dado la oportunidad a familias especiales que tengan hijos especiales. Así es, para que... Saludo pa a todos mis amigos que por un, en un momento ya tienen hijos especiales y que han sabido eh, a, eh, llevar y convivir con esto y se ve distinta la familia mm. con un son pen, más amorosos, amor. claro que sí nos enseñan mucho Así es, Qué hoy bueno. es un día para llamar a la conciencia, sobre todo, insisto, para la inclusión social de estos niños, involucrarlos en las actividades normales, por eso el azul es el símbolo para ellos y ha mandado a eh, utilizarlo para el día de hoy. Fue creado un día como hoy, en, mediante la resolución 62.139 de la convención en la que se trabajó este tema en la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, dos 12 de abril. Igualmente, el Día Internacional del Síndrome de Down, que es lo mismo, pero en el año 2000, en el 144 de la Asamblea. Muy bien. Bien, Fulvio, ¿tú tenías un, tú tenías un algo que decirnos? Bueno, Francis, era referente a las declaraciones del obispo, el sacerdote que criticó el odio racial, eh, producción tiene algo preparado sobre esto Que es bueno que nosotros los escuchemos El sacerdote reverendo Norberto Que es sacerdote de Villarriba. Está ahí Sí Está en 3 en, en la 8, no, en la 8 En la 8 la, En la parte 3 tenemos también algo que queremos ver y compartir con ustedes Más adelante ¿Qué es está es sobre... El preso que dice estar preso injustamente, que tiene las pruebas que es un preso injusto y él hace unas declaraciones ahí que hay que tomarla en cuenta. ¿Por qué? Porque ahí están los padres como testigos que dicen, no, pero ese no es del acusado, ¿verdad? Ese no es, ese no es de la persona afectada. Ahí está eh, el preso. Vamos a escuchar sus declaraciones. Es, eh, vamos a escucharlo. Dominicano. ...hoy ya un poco regocijado, alto de estar aquí y ver que en este país en verdad no hay autoridad que la autoridad de aquí lo que son es abusiva ya hoy me dispuse a que hagan lo que ellos quieran hacer si algo quieren más hacer de lo que han hecho conmigo que lo hagan porque creo que más de lo que les voy a contar ahora mismo que han hecho conmigo no lo pueden hacer yo soy Andrés Trinidad Mejía, miren mi cara, soy de San Pedro de Macoré, duré alrededor de 12 años en Romana y alrededor de 14 años en Higüey. Soy mecánico profesional, soy pintor, fui especiero, fui aguatero, fui vendedor de víveres, lo último que estaba haciendo era vender víveres en la calle, en una yarrita que tenía. Fui limpiabota, chinero, sonero, soy electricista y mecánico, conocido de San Pedro de la Romana y Güey, por muchas, muchas personas y autoridad también. A mí me agarran el 16 del mes 5, eso es las 3 de la tarde, en la carretera Romana, San Pedro Romana, a la altura del kilómetro 10, me quedo polgado, llamo a mi esposa ese día, que me lleve dinero y me mande una bomba de lava presión que iba a lavar un vehículo a presión. Ahí se me tira un equipo de, de departamento de tráfico de mercancía del Palacio Nacional, el cual me tira al suelo y me dice...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 y dice que yo soy Moreno Milesi le digo no señora, yo no soy Moreno Milesi a mí me conocen como Moreno pero Moreno mecánico soy de Higüey, de San Pedro Macorís, vivo en Higüey he vivido en Romana, me conoce a todo el mundo por ahí de ahí me mandan al al destacamento que está de, de, de aquí de San, de San Luis preso que soy Moreno Milesi es decir, Moreno Milesi es una persona que es de San Luis que tiene una muerte pendiente en San Luis, que la policía de San Luis lo conoce, que abogados y fiscales lo conocen porque le cogen cuarto a él. Él mató a un joven ahí en San Luis, según tengo entendido, por cuestiones de droga. Yo tengo de testigo a la mamá del muerto, al papá del muerto, a la mujer del muerto, que yo no soy esa persona. La mamá del tal Moreno, que no lo conozco, se llama Milesi, es de San Luis. Lo conoce todo el mundo ahí en San Luis. Pero ¿qué sucede? Ese Moreno Milesi es la persona que mueve la droga ahí en San Luis. Es la persona que le paga a la policía en San Luis. Quieren tapar caso de él conmigo. Tengo 10 meses aquí en La Victoria preso porque la fiscal del Ministerio Público de aquí, de la Charlie de Gol, se negó a darme la libertad teniendo la facultad, o mejor dicho, teniendo la los papeles, la desentimación del, de la mamá y de la mujer del muerto, que yo no soy milesi, que yo no soy esa persona, que yo no soy de San Luis, que yo nunca he ido a San Luis, yo nunca he vivido en San Luis, no tengo ningún reo con nadie en San Luis, no conozco a nadie en San Luis. Con todo y eso, la autoridad, del Ministerio Público, me manda a juicio a fondo, con 10 meses, de prisión aquí en la preventiva, aquí en la, en la cárcel la, la Victoria entonces yo me hago la pregunta ¿dónde está la autoridad? ¿qué autoridad tenemos? ¿qué somos? las personas no se identifican, no se puede eh, eh, depurar una persona a mí no me han podido depurar, no han podido saber quién soy hoy ya regocijado y lleno y alto estoy alto de esto, cogí este celular emprestado aquí y hoy voy a subir este video a las redes. Y le voy a dar tiempo. Yo le voy a dar tiempo a la autoridad o a quien se quiera disponer a investigar esto. De saber de que yo no soy Moreno Milesi. Ahora, tengo la idea y tengo la facilidad de hacer que hasta a mí llegue autoridad y llegue que hasta, hasta la prensa americana que tenga que llegar. Porque puedo hacer algo muy grande. Acá. Señores. Yo no soy Moreno Milesi. La dice, verdad es que si esto está pasando en, en la vida nacional, se le están violentando todos y cada uno de los derechos fundamentales a este individuo. Lo primero que debe hacer la justicia es individualizar para poder juzgar. Confirmar que es la persona que se busca. El primer paso. Es lo primero, porque sí. inmediatamente el juez natural, que es el que lo recibe por primera vez, lo debe despachar pura y simplemente. Aquí se ve, Francis y Raquel, un control de ciertas autoridades carcelarias, pero también se ve, de acuerdo a lo que él denuncia, cierto poder de esa supuesta persona, poder que puede incidir, inclusive, hasta en la decisión de los jueces actuantes en ese caso de él, de acuerdo a las declaraciones de él, lo que hace el asunto más complicado, lo hace eh, un asunto delicado que hay que tomar en cuenta, primero por la presunción de inocencia, él dice que es inocente, y tiene de testigo a los padres de la persona afectada, a, al padre, a la madre, a la novia o esposa, de las personas afectadas, del fulano que supuestamente él le quitó la vida. Y todos dicen, no, no fuiste tú, fue fulano de tal. Entonces eso hay que investigarlo. Bueno, sí, la sobre pena. todo parece un capítulo de una telenovela donde se planea muy bien, claro, <risa> Todo, o sea, hace todo un guión para establecido para culpar a veces a inocentes. La justicia. Tiene los mecanismos de rigor para evidenciar la identidad de esta persona. Debe tener su documento de identidad y si no, te debe tener familia también. Ahora nos gustaría escuchar la otra cara, la otra versión de las autoridades de la cárcel la Victoria para saber entonces quién tiene la razón en bueno, este caso. él implica sí. a Raquel uh -huh. ahí. Dice que abogados y jueces. Y no, y que le hicieron un expediente, porque también desde algunos... Eh, estamentos de la Policía Nacional o de autoridades, sufren de eso también en el, Bueno, en, para mí eso se superado. Uh -huh. eh, Esos sistema... casos se dan todavía, Fran. Bueno, eh, desde que iniciamos con el nuevo orden eh, constitucional y sobre todo con anterior a la Constitución del 10, con el nuevo orden del Código Procesal Penal, que establece y reconoce principios fundamentales y un debido proceso eh, es penoso que esa práctica, eso antes sí sucedía, pero esa práctica se supone habíamos superado, pero no sabía que se acentuaba tanto cuando se le daba cuando le daba la gana a uno o a otros hacer contra un ser humano, un ciudadano lo que nunca se ha hecho. Así es. Bueno, sí, bien. Si tú quieres tener unos ojos bien cuidados y también verte bien, una montura ideal, una montura de calidad, óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. En óptica máxima visión, usted encuentra su lente adecuado para su contorno facial de cara, ubicado en la calle Castillo, esquina la Cruz, San Francisco de Macorís, en el 809-588-7675, óptica. Máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Y Tienda Ciana, en Tienda Ciana encuentras todo lo que anda buscando para andar bien puesta en cada ocasión. Les recuerdo que estamos ubicados en la calle El Carmen, esquina Papi Oliver, 809-588-2395. Todos los atuendos, si quieren andar es por casual forma, todos los encuentras en Ciana, donde vestir a la moda cuesta menos. Francis. Bueno, y Osona nature es la clínica que trata sus afecciones de salud de forma natural. Allí aplicamos la terapia del dolor, ozonoterapia, quisionología aplicada. Nos encontramos en la avenida Antonio Guzmán Fernández, Plaza Caribean, segundo nivel, módulo 29. El doctor José Tejada les espera, junto a un equipo de profesionales del área de la salud, para buscarle solución a esas afecciones que usted padece. Teléfono 2809-294-6426, o son Nature. Ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces para que usted desarrolle una empresa responsable y amigable con el medio ambiente. Cero malos olores en las granjas porcinas, avícolas, ganaderas, comedores, plantas de tratamiento, ceros gusanos, ceros mo, cero moscas. Usted puede conseguir con esos microorganismos eficientes una... Empresa responsable con el medio ambiente. Llame a José Elías Vargas al teléfono 829-275-1120 y desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente. Nutri Beauty, Centro de Medicina Estética y Nutrición, somos distribuidores exclusivos de los productos Bionaturi Skin Care. Así que estamos ubicados acá en la calle San Francisco entre José Reyes e Inver Nutri Beauty para el cuidado de su piel. Producimos jabones totalmente orgánicos, pero también crema para su piel. Ahí está el teléfono en pantalla, nos puede mandar un WhatsApp al 829-497-9091. Bueno, Supermercado Almanza les recuerda que no tiene que salir de la Guaranas porque todo usted lo encuentra ahí. Supermercado Almanzar, calle principal 34A, Las Guaranas. Tenemos todo repleto, un supermercado por departamento, donde usted encuentra todo lo que necesita. Ya sabe que aceptamos tarjeta Solidaridad. Supermercado Almanzar, tan nuestro como Las Guaranas. Bueno, También recordarles Anco Neivar. Anco cuida sus sueños en la avenida. Presidente Antonio Guzmán Fernández, Plaza Colonial, módulo 5A, 809... 744-5910 para sus citas Hay una... ya, ya llegó el momento sí. Francis de compartir con nuestros amigos televidentes las declaraciones del padre Correcto. Norberto acerca de el odio racial promovido en el país tenemos un contacto previo va, vamos a recibirlo, va, vamos buenos a recibirlo. días buenos días buenos días buenos días buenos Ok, pues sí, el sacerdote Norberto, en alusión a lo que fue la siete palabras de Semana Santa, explica sobre el odio racial que se está fomentando en el país, y eso lo queremos compartir con ustedes. Quiero poner una chispita de sal, si algunos se molestan lo lamento,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 promueve ese nacionalismo a ultranza que finalmente lleva a la muerte y a la destrucción y a la enemistad oyendo el padre Norberto que fue uno más de los tantos que hablaron en el sermón de las siete palabras del pasado viernes santo que la iglesia católica utiliza así como utiliza el 27 de febrero y otras fechas importantes lo utiliza para mandar un mensaje a la población en torno a los problemas que aquejan habló en contra de la corrupción y la impunidad. Habló en el tema de la solidaridad de ser mejores seres humanos, de dolernos el dolor del aquino, por Dios, no es de palabra el cristianismo, tiene que ser de acción. Y habló de este tema de los falsos nacionalistas, que no se está generalizando. Pero hay unos cuantos que sí promueven el odio. Y lamentablemente, y hablaba con mis compañeros aquí detrás de cámara, que las redes sociales le han dado un poder tan grande a todo el mundo a expresar, a decir lo que quieren. Por un lado es muy bueno, pero por el otro es muy malo. ¿Por qué muy malo? Porque sin analizarlo, sin conciencia, hacen mucho daño a la generalidad. Cuando comienzan a promover imágenes de odio y ponen imágenes frescas, como nuevas, imágenes viejas, y tergiversan una verdad, entonces le hacen daño a todo un país, a toda una nación, sí si hay gente que promueve el odio, no es la mayoría gracias a Dios, pero esos tantos que promueven el odio y que se hacen llamar eh, nacionalistas algunos, de palabra o de momento por coyuntura entonces nos colocan a nosotros como país en muy mal sitio. Si sí queremos cosa, todos ¿qué? que se cumpla la ley de migración, que el Estado ha sido irresponsable, que ha permitido la entrada de forma libre, permeada totalmente en la frontera. Y a esto sumar la crítica de que es, hay gente que se ha quejado porque Pedernales no, fue mucho, no fueron turistas esta vez. Y querían que fueran, después que utilizaron un megáfono y le dieron un ultimátum para que salieran a todos de allá. Y después de ese es, eh, escenario de violencia... Donde hubo personas heridas, querían que fueran turistas para allá. Pedernales pero está en por Dios, estado de emergencia. Toda acción tiene una reacción. Con la frontera, el mercado binacional cerrado, Mira, la zona franca cerrada, en Pedernales es, no hay nada de hacer. Es penoso eso es, que, eso es de que es emergencia. Es penoso que se emita un juicio por un sacerdote, también cuando utiliza la palabra de xenofobia y odio partiendo de un hecho que se ha tergiversado, en esto, se ha movido en estos días por el tema pedernal. No es el nacionalismo que ha generado eso, lo generó la impotencia de un pueblo ver que mataron a dos ancianos de manera inmisericordia y se enteran de que fueron atrapados con el motor del señor en Haití y a la fecha no lo han devuelto para que se juzgue aquí. ¿Pero quienes deben pagar no es, eso? Pero ahí no La hay ningún movimiento quienes nacionalista. Quienes asesinaron deben Digo, pagarlo. Pero, oigan esto, nosotros criticamos el hecho de lo que hizo el megáfono. Y lo dijimos aquí, responsablemente. Pero ahí no hay ningún movimiento nacionalista. Ahí está un pueblo indignado, cansado de las tantas muertes con simplemente acometer los hechos en pedernales y se cruzan a dos esquinas para el otro Estado. Hay, hay que distinguir estas dos cosas, Francia. Es decir, France. que xenofobia, crear una xenofobia para mí la iglesia está incentivando o haciendo reconocer estos temas, porque que yo sepa, a la fecha, esto es un país que ha sido sumamente solidario, consciente de esa realidad del, del Estado allí. Pero yo voy a dar más detalle en mi tema. Es penoso lo que se está dando. Lo que tenemos que eh, hacer nosotros como comunicadores es decirle a la población dominicana que como nación, que como país, tenemos leyes migratorias. Vuelvo y recalco. Que el propio padre dijo. Y que esas leyes migratorias hay que cumplirlas. Que las autoridades... No han hecho el mejor trabajo para que eso suceda, eso es verdad. Pero no hoy, ni ayer. Ni ayer, lo, No siempre. lo han hecho siempre. Entonces, deben de asumir la responsabilidad de las leyes migratorias. Y como nación, tenemos todo nuestro derecho de delimitar nuestra geografía nacional y de defender también nuestra nación. Esto implica <coughs> medidas preventivas que se deben de tomar, toda la nación la tienen, usted va a viajar a cualquier país del mundo y si nosotros tenemos enfermedades endémicas que ellos no tienen, simplemente deben de vacunarse antes de llegar allá así sucede, nosotros tenemos que tener controles aquí de todas las personas que entran y hasta ahora no lo tenemos y podemos ser inclusive un sitio paraíso para muchos terroristas que, que pueden venir a nuestras tierras, que en algunos de los casos lo han encontrado en, en hoteles eh, dándose la gran vida y nos ponen en riesgo a nosotros como nación. No bueno, es solamente por estos casos, es un caso general que debemos de saber. ¿Materia entran? de seguridad ciudadana? Materia de seguridad ciudadana en este mundo globalizado. Entonces, también hemos heredado y, y hemos obtenido todas las calamidades de nuestro país vecino. Qué lamentable que sea un país pobre, que sea un país que no hay un sistema de salud eficiente y fuerte. Entonces, ya enfermedades erradicadas aquí vuelven y nos la traen en una mochila. La difteria ahora, luego eh, eh, fue la malaria, también fue el cólera. ¿Y eso qué hace? Incurrimos en grandes gastos médicos para nuestra población y también para ellos. ¿Qué consecuencia tenemos? Que tenemos un gran presupuesto dedicado a otra persona de otra nación y no dedicado a la gente de nosotros. Y las estadísticas nos la dañan totalmente. ¿Por qué? Por la falta de control en nuestra frontera. ¿Qué eso ocurre? Por la misma corrupción. Eso es parte de la corrupción. ¿Por qué? Porque si hay corrupción es fácil mantener eso. Y todos los años, nuestros gobiernos, todos nuestros gobiernos han tenido la frontera como un espacio de corrupción y viviendo de la calamidad de los más pobres, de los nuestros vecinos, pero no para traer eh, una mochila llena de hoja para hacer té, no, para tráficos, para tráfico de diferentes cosas, de valores, mercancías, lo que sea pero también para tráfico de droga. Y armas. Y armas. Y por eso no le conviene que ahí se haga una real y eficiente ejecución de las leyes migratorias, porque es mejor que haya corrupción para poder hacer todo lo que quieren hacer. Bueno. Bueno, parte de los temas trabajados en, en el Sermón de las Siete Palabras, también la violencia, la desigualdad social, los obispos auxiliares, al igual que el sacerdote Norberto, tocaron este tema. Faustino Burgos, sacerdote Miguel Amarante, y Nelson Acevedo, eh, también los sacerdotes Roberto Martínez, Eric y Wilson Cosme, Vicente Sánchez Burgos y el diácono José Rosado Esto a nivel nacional fueron los que tocaron el tema de violencia, corrupción, migratorio y desigualdad social Son temas que están en la palestra y que preocupan mucho a la Iglesia Católica Mira, el bueno, pues vamos entonces Vámonos directo con tu tema, ¿te parece? Vamos en... Adelante sí, sí. Bueno, ya eh, utilizando el comentario previo que se ha sucedido, yo mismo quise reservar algunas opiniones, pero era interesante la forma en que Raquel da su punto de vista y fulvio y la mía respecto a la oportunidad que ha tenido la iglesia en el sermón de las siete palabras, que es un signo... O, un, o recordar que después de los vejámenes, atropellos, humillaciones por la salvación de la humanidad que recibió Jesucristo y que por nosotros murió y padeció en el madero y murió y resucitó cumpliéndose así la voluntad del que todo lo puede. Las siete palabras fueron las siete palabras que dijo Jesús antes de expirar. Y precisamente es un momento que le permite, así como la carta pastoral que se hace cada cierto tiempo en la República Dominicana y en cada situación que se presenta, los obispos establecen su criterio como Iglesia. Aunque esto no es una carta pastoral, sino es un ritual de la Iglesia Católica cada Viernes Santo. Y allí.